Uh, yo soy Walter, hoy en mi cum. Uh, feliz cum. Walter. Amigo. Viene ahí. Agarrala, agarrala. Sacala, Juanchi, sacala. Juanchi. No, estoy está re decepcionado en el equipo, boludo. Pero... Ay No, la... Uh, uh, el tuyo, no, boludo No, no la agarré, hijo de pu... Uh, Uy, ven ahí, estoy Ay, amigo, no le puedo agarrar Bueno, aunque sea lo toqué, boludo Ay, no puedo agarrar la pelota, boludo. Es una mierda. Se escapa una banda. Se me re rebala, boludo. Oh, minuto, boludo. 3 a 3. No tiene que meter el gol ni a palazo. No. Ay, no, hijo de puta. No, Luna, la concha de tu madre. Dale, Toby, dale, estoy, Dale, estoy. Nooo la concha es madre boludo Dos segundos ya reperdimos Hijo de puta Uuu uh, la concha es madre te oh, sirve asistencia, pa. ¿Qué? No, qué hijo de puta. Ay, casi boludo, casi la toco. Sácala, sacala, sacala, Honchi. Esta es mía, esta es mía, esta es mía. Esta es mía. No, la concha es madre boludo. No, no, no, no, no, no. Uy, es ardo, hijo de puta. Uh, <tose> <tose> Ahí, ahí la remonto. Mía, Mía. Dices. No, boludo, soy buenardo, no. No, qué bueno soy, boludo. No, qué Ay Ay, no Es eh, boludo Pensé que era eh, Nuestro arco Flashen Ay, no me digas que no la toque Bueno, te sirve y ganamos la primera boludo Obviamente yo primero, como siempre Ah, rebelero Free Fire es malo, no juegue, Fire, uh. Free Fire.